hice una parte para consultarme en redes sociales como son Twenty, Facebook y Twitter y en otra parte para, para estudiar, por ejemplo, abriendo un Word con toda la, con, y copiando toda la teoría que dimos ese día en clase de la libreta porque así la paso de la, de la libreta a la cabeza y la cabeza al ordenador luego la imprimo para estudiar así mejor también propongo propuestas en forma de vídeo porque así yo creo que la gente se entera mucho mejor de las cosas y se quede mucho mejor con la idea, con la idea central. Por ejemplo, en matemáticas hice un vídeo del primer, del primer y segundo tema, que eran números enteros y números naturales.